Pues nos trajeron acá, para un evento de, de Albor, de Albor ¿Usted sabe quién es Roberto no. no. No. Yo sé que, bueno, hasta donde esté es un PRIista que, que no merece nada ahorita. ¿Usted vino, por el, usted, vino por el, ¿Usted vino por el PRI o vino por algún apoyo? No, es, es que estoy en el grupo de Prospera. ¿Los condicionaron a venir? Sí, sí teníamos, ten, o sea, tuvimos que venir, pues. Obligado. Sí. si sí. tuvimos que es, es nuestra obligación. No puede grabar. Es nuestro trabajo. No, no es un evento privado, es un evento público. Sí, que no, no, no, puede, no. puede grabar. No. No, ¿por qué? Evítanos estamos... la molestia. ¿no? ¿Por qué? Por eso es nuestro la trabajo. La Como estamos viendo, igual que hace es rato la nos están la condicionando, la nos están intentando guardar nuestra luz. ¿Por qué? De palaño, ça, para lograr más trabajo. por eso, deja ahí, nos estás por eso, trabajo por trabajo yo estoy haciendo hermano en apoyo a las mujeres y a la gente de no trabajo. para más para para más gente de programas como Prospera y sigamos con mejor banda pero por qué, amigo privado un ¿eh? lo... único que te digo. Por aquí nunca más, Vamos a ver. vamos a ver. Thank <laughs> you. vamos vamos vamos vamos vamos vamos no vamos sí. güey. vamos no, no. Yo te lo vamos vamos vamos ¿Ya? vamos vamos vamos Por te te digo. Yo te estoy, vamos no vamos vamos no.